¡Hola a todos familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis todos súper súper bien Bienvenidos a un nuevo vídeo con una teoría que os va a hacer explotar la cabeza Os lo digo de verdad, no os lo digo de broma Os prometo que os va a encantar Pero antes de nada familia ya sabéis que si no formas parte de esta familia Puedes suscribirte ahora mismo que es totalmente gratis Y estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Deja tu poderoso like en este vídeo que os apoya muchísimo este tipo de contenido Y a ver si llegamos a los 10.000 likes en este vídeo Código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal como siempre chicos De verdad de corazón agradezco muchísimo a todos los que apoyáis muchísimo el canal Y los que utilizáis el código MrDeneox en la tienda Pasamos con el vídeo, espero que os guste muchísimo Para empezar tenemos que dar créditos al creador de esta teoría tan chula de Fortnite No es nuestra, es de un chico que se llama Playstation Grenade De Estados Unidos Así que no he encontrado a nadie que la haya enseñado en español Así que aquí estoy para explicarosla. Lo que dice esta nueva teoría de Fortnite es que la persona que hay detrás de John Jones al teléfono, cuando sale en el tráiler, la teoría indica que la persona que se esconde detrás es. Ramírez. Una skin de Fortnite que ya conocemos, pero es ahora súper, súper, súper. Importante que prestéis atención Para empezar con esto Los jugadores normalmente creemos que el mundo del Battle Royale y el mundo de salvar el mundo Tienen algún tipo de relación por algunas evidencias Como por ejemplo los pavos Puedes pasarlos de uno a otro para usarlos En el modo salvar el mundo también encontramos el portal cerrado de hierro La gran compuerta misteriosa que jamás ha sido abierta por el momento algo realmente muy similar a lo que tenemos en las montañas del juego. Así que esta temporada número 5 tiene relación directa del Battle Royale con el modo de salvar el mundo. La voz de Ramírez La voz de Ramírez es la clave de absolutamente todo esto. La llave para desbloquear el secreto que nadie ha descubierto hasta ahora. Comparemos las voces de las personas que es Ramírez en el tráiler de Fortnite. Comparemoslo con la voz de la persona que está hablando por teléfono con John Jones y le envía órdenes para volver a la isla. Es decir, es su jefa. Vamos a escuchar la voz del tráiler. Bueno gente, registremos este vertedero y salgamos de aquí cuanto antes. Lo consiguieron, seguimos aquí. Sí, pero el punto cero está expuesto, tienes que entrar. Oh, venga ya, lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle. Y es que realmente suena igual la voz, es decir, parece que se trata de exactamente la misma persona. Y eso que no es el tráiler oficial de Fortnite, el tráiler oficial es en inglés. Todavía se nota más que es la misma persona... Escúchenlo ahora. ¿Qué les ha parecido? En inglés son idénticas las voces y en español son realmente muy parecidas. Así que la teoría me convence bastante. Prueba número 2. Ramírez siempre ha estado ahí. Como sabréis, John Jones ha sido enviado al mapa de Fortnite a través de punto .0. Esto ha creado que muchos Jonesy existan gracias al bucle y a .0. Quizás este sea el problema y es que en total se han creado hasta 10 Jonesy diferentes con estilos diferentes por el mapa de Fortnite. Pero en cambio Ramírez está prácticamente en todos lados Fijémonos en los trailers por ejemplo Donde aparece uno de los Jonesy que conocemos y... ¡Ojo! También aparece Ramírez El primer evento de Halloween en Fortnite tiene una variante de la skin de Jonesy y... De Ramírez En el tráiler de Navidad la persona que sale corriendo es... Ramírez la Granada, Boogie fue anunciada con un tráiler donde aparece Jonesy y Ramírez. Con otros trailers también sigue apareciendo Ramírez. ¿Quién es la persona que agarra la minigun en el tráiler? Ramírez. No podéis negarme que habéis flipado ahora mismo y que Ramírez siempre ha estado ahí. Así que 100% seguro sabemos que Ramírez y John Jones, o Jonesy, como prefieran llamarlo, trabajan juntos siempre y desde el principio del juego. Eso es seguro. Prueba número 3. La temporada 5 del capítulo 1. En el tráiler de esa temporada pudimos ver cómo interactuaba el mundo real del juego con Cómo interactuaba el mundo real con el juego de Fortnite... ...donde una persona a través de una grieta en el mundo real... ...fue transportada al mundo de Fortnite... ...lógicamente... ...la primera persona que él ve al llegar al mundo de Fortnite es... ...la bombardera... ...uno de los estilos de Ramírez... ...es decir... ...es ella quien le da la bienvenida a Deriva... ...que casualmente es... ...otra variante de Jonesy, otra variante de john Jones y además le enseña todo el mapa ella misma, además hemos tenido diferentes imágenes a lo largo de esta temporada que nos enseñaba mucha parte de la historia sin siquiera darnos cuenta de ello, nos estaban mostrando la verdad escrita detrás de Fortnite lo que es la historia y quién maneja realmente los hilos importantes en la isla la persona que ven en pantalla Ramírez es la que se interesaba por el poder del cubo Kevin, llegando a ponerse en peligro por tal de investigar cuál era el poder de dicho cubo. Ella descubrió algo del cubo Kevin, tocándolo. Pudimos ver que Ramírez descubrió la energía oculta en Kevin, gracias a que realmente se trata de una de las personas importantes en la isla. Se arriesgó por averiguar qué era aquel cubo extraño. Ahora pasamos ya al final del capítulo 10 de Fortnite... ...donde se nos fue anunciada una imagen para dar la despedida a la temporada X de Fortnite. Una pantalla de carga algo peculiar... ...despidiéndonos del bus del Battle Royale. Y aparecen dos de las versiones de Ramírez en esta imagen. Bueno, tres. Y es que no me di cuenta antes... Ni siquiera cuando vi la imagen en el momento cuando la sacaron. ¡Wow! Todas las personas que aparecen en esta foto son Jonesy o son Ramírez. ¡Es increíble! ¡Fijaros! Absolutamente todas estas skins son Jonesy o son Ramírez. Deriva y Jonesy son la misma persona. Ramírez y el osito de peluche son la misma persona... Pero son versiones diferentes. Lo mismo sucede con todas las versiones de Jonesy. Son todas las mismas personas, pero con variantes diferentes. No termina la historia aquí, porque ahora seguiremos con el capítulo 2. Donde aparecieron nuevas versiones, por supuesto, de John Jones. Por ejemplo, en este último evento navideño tenemos la skin de Jonesy navideño. ¿Cómo explicarían todo lo que hemos encontrado y descubierto si realmente no es verdad esta teoría? John Jones fue encargado de viajar del mundo real al mundo de Fortnite a través de Punto cero. Ellos directamente no necesitan grietas tienen el puente directamente a su disposición. Fijaros que todos los aparatos que usan están creados y fabricados con la misma materia que Kevin el Cubo. ¿Y quién fue la persona que descubrió el gran poder de el Cubo Kevin? Ramírez. Así que realmente la historia de Fortnite empezó en el capítulo 1 de la temporada 4 de Fortnite. Pero esta vez Ramírez ...no ha entrado en el puente de Fortnite... ...porque alguien debía quedarse fuera... ...por eso su gran amigo John Jones... ...fue el enviado a arreglar el problema con Punto Cero... ...lo que Jonesy... ...no logró escuchar... ...es que no debe llamar la atención de los siete... ¡Hoo! ¡Amigos! Espero que les haya encantado del todo... ...esta teoría... ...si la apoyan... ...déjenmelo en los comentarios... ...y recuerden dejar su poderosísimo like... Y compartan este video con todos sus amigos porque van a alucinar. Nos vemos en el siguiente video, cracks.